Bueno, entonces para empezar con la actividad de la mañana, esta, esta mesa eh, tiene como eje transformaciones de los temas de publicaciones científicas en tiempos de ciencia abierta. Eh, eh, quienes van a, a hacer sus presentaciones son Lucas Lucillo, Alejandra Nardi, Humberto Debad y Mariano Fresoli. La idea es que cada uno de ellos haga una presentación de más o menos 20 minutos, luego haya una ronda de preguntas y respuestas, comentarios, lo que sea. Y sigamos con la siguiente eh, presentación. Quien va a empezar entonces es Lucas Luchilo. Lucas es magíster en Políticas y Gestión de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad de Buenos Aires. Y en este momento se desempeña como subsecretario de Evaluación Institucional de la Secretaría de Estado de Ciencia Tecnología y Tecnología. Bueno, buenos días de nuevo. Eh, yo voy a hablar de, de este tema de las transformaciones, de la, del sistema de las publicaciones científicas. Eh, tratando de, de abordar algunos aspectos desde un enfoque sistémico, más bien anclado en la economía política de la ciencia, tratando de eh, reseñar brevemente cómo evolucionó el, el sistema de, de revistas científicas en los últimos 30 años, cómo es actualmente el mundo de la edición de revistas científicas y después introducir algunas... Cuestiones más eh, relativas a la calidad académica y la calidad editorial de las revistas. Cuando uno mira cómo evolucionó el, el sistema de revistas científicas, puede empezar tratando de ver cómo funcionaba este sistema antes de la transición digital. Llegamos antes de mediados de la década del 90, eh, las revistas eran en papel. Estas revistas tenían costos variables altos, eh, derivados tanto de los costos industriales, de la, de la publicación en, en papel, como de los costos de correo. Eran financiadas por suscripciones institucionales por revista y a menudo también con canje, en un contexto en, la, en el que la bibliometría, esto es el uso de indicadores de, de, de citas, sobre todo asociados a las revistas, era un uso limitado, donde había un, un polo muy predominante que eran los Estados Unidos y también Europa y Japón, que eran los polos casi exclusivos de producción científica, y donde el mundo editorial era un mundo que tenía una concentración relativamente baja. Esto quiere decir que la, el conjunto de las, de las mayores editoriales, 5, 6, 8 mayores editoriales, eh, representaba menos del 15% del total del mercado de las revistas. De las Esto empezó a cambiar hacia después de mediados de los 90, en lo que llamo la transición digital, que podemos situar en algún punto desde mediados de los 90 hasta mediados de la década siguiente, donde hubo una transición del papel al soporte digital. Esta transición del papel al soporte digital no supuso un cambio en el formato de las revistas y de los artículos. ¿Eh? Había un... Antes de esta transición había muchas hipótesis acerca de cómo serían las revistas eh, cuando sucediera la transición digital, eh, pensaban en cosas más innovadoras, y en general lo que terminó predominando es la revista con los artículos en PDF. La suscripción siguió siendo una suscripción institucional por revista, siempre hubo una parte menor de suscripciones individuales por, por revista. Hubo un avance significativo de la, de la bibliometría, en el 2004 entró un nuevo jugador a este negocio, que fue Scopus, asociado a uno de los grandes conglomerados editoriales pero digamos una, un punto con esta, esta transición a lo digital, hubo también un crecimiento muy importante del uso de indicadores bibliométricos. En materia de los eh, países que empezaron a tener peso en la producción científica, acá se empezó a notar el avance de China eh, e India. China en la actualidad, lo vamos a ver un poquito más adelante, es el segundo productor mundial de, de, de artículos casi a la cabeza, casi en paridad con los, con los Estados Unidos. Y además con una estrategia de publicación sobre todo en revistas internacionales, en ¿no? revistas basadas en, en, el propio, en el propio país. Al mismo tiempo se produjo un avance progresivo en la concentración editorial, donde antes había eh, muchas editoriales eh, comerciales, sobre todo anglosajonas, alemanas y, y holandesas, se produjo un proceso de concentración basado en, en fusiones y adquisiciones de empresas que fue llevando a que... Eh, vamos a ver un poquito más adelante, hace que se configurara un, un, un nuevo, una nueva configuración de mercado cada vez más oligopólica. Como contraparte de todo esto, a principios de los 2000, sobre la base de también antecedentes de la década previa, comenzó a tomar eh, carnadura el movimiento de acceso abierto centrado, primero en las publicaciones y después, como vamos, a, como vamos a ver más tarde, esta tarde, mañana, perdón, en los, en los datos de investigación. Tercer momento, que es la, la, la, la, la digitalización y, y concentración en historia. Donde ahí hay una transición casi completa a la, a la digital, donde la revista en papel, pasa a ser en el mejor de los casos complementaria, en otros casos directamente desaparece, y cambian varias reglas de lo que había sido la pauta hasta ese momento. Primero, aparece la suscripción por paquete, desplazando a la suscripción por revista. Antes, la biblioteca seleccionaba revistas y suscribía individualmente a cada revista por un precio determinado. A partir de, de mediados de los 2000, algunas de las grandes editoriales comerciales lo que empiezan a hacer es a ofrecer suscripciones por paquetes, la, eh, lo que se llama el, el Big Deal. ¿En qué consiste? La, el suscriptor, en general una biblioteca en el caso latinoamericano, algunos organismos públicos, ministerios, Secretaría, en Brasil la Comisión de la, la CAPES, compran un pa el paquete completo de revistas de la editorial, con un abono. Esto tiene la ventaja de que permite acceder a muchas más publicaciones. La desventaja es la estrategia de negociación del precio. Una vez que uno compró 2.000 revistas, de suscribirse a esas 2.000 revistas no es lo mismo que cancelar la suscripción de una, dos o cinco. ¿Sí? En algún momento no quiero entrar en detalle de cómo es el negocio, pero sí que cambia el modo de eh, de suscripción. Por supuesto, las, los grupos que ofrecen los paquetes compiten favorablemente con los proveedores de revistas individuales. Si una biblioteca universitaria tiene que comprar, en general, su presupuesto, y esto es lo que se quejan los bibliotecarios de las eh, grandes instituciones de investigación del mundo, el presupuesto se lo va comiendo el paquete. ¿Por qué? Porque el paquete viene asociado con un ajuste casi automático de los precios por encima de la inflación. Entonces, poco a poco, el, la suscripción por paquete se va comiendo el presupuesto de, los, de las instituciones que suscriben perjudicando a las revistas que no suscriben por paquetes y perjudicando a los libros. ¿Qué aparece también, aparece lo que se llama el acceso abierto dorado. ¿Qué es el acceso abierto dorado? Son las revistas que se financian, no ya por la suscripción, sino por el pago de lo que se llaman cargos de procesamiento por artículo, APC por la sigla en inglés. Entonces, las revistas se financia cobrándole a los autores, en realidad cobrándole a la agencia que financia las investigaciones de los autores, un costo variable por la publicación del artículo. Ese costo, que se publica una vez que se paga ese, ese APC, el artículo queda en acceso abierto. Y aparece también un poco más tarde lo que se llaman las revistas híbridas, que son revistas que por una parte son revistas de suscripción, es decir, forman parte de los paquetes, y al mismo tiempo tienen algunos de sus artículos que están en acceso abierto pagando a PC. El, el, el, el tema se complica, es un negocio importante. Eh, al mismo tiempo se produce lo que nosotros llamamos una base irresistible de la bibliometría. Esto es una generalización del uso de indicadores bibliométricos, no, no solamente en la, en la evaluación de, de las carreras de investigadores, sino, incluso más importante, en la evaluación de las instituciones de investigación que después se encargaba de la evaluación de los, de los investigadores y también frente a esto aparecen mm, movimientos de cuestionamiento, este avance eh, impúdico de la, de la bibliometría, por pues decirlo de algún modo, eh, que se manifiestan en diferentes declaraciones, la más famosa la de también que cuestionan sobre todo el uso de los indicadores basados en citas de revistas para la, para la evaluación de factor de impacto para la evaluación todo esto se produce al mismo tiempo también en este periodo se produce lo que ya señalaba antes del ascenso de China al, al, al podio y un proceso de concentración editorial en, en el que unos pocos grupos editoriales tienen más del 50% de las principales revistas, una toma de revistas indexadas en el Copus un, 40 por, un poquito más del 40% están en cuatro eh, conglomerados editoriales que son Elsevier, eh, Taylor Francis, Wiley y Springer Nature. Más en el caso de las ciencias exactas y naturales, la American Chemical Society, y en el caso de las ciencias sociales y humanas, Sage. Sí. Eso representa más del 50% de las principales revistas, y cuando uno calcula más o menos la, la facturación total del negocio, eh, más del 70% termina en estos. En este mismo periodo empiezan a crecer las iniciativas de acceso abierto. Algunas de ellas son eh, institucionales. Acá el hito que, principal fue la decisión de, la, de los laboratorios nacionales de salud de los Estados Unidos en 2008 de establecer que todas las publicaciones derivadas del, de proyectos financiados por el NIH tenían que estar en acceso abierto con un periodo de embargo. Esto fue muy importante porque, digo, más allá de las declaraciones previas, el NIH es la principal agencia de financiamiento de investigación del mundo. Entonces, esto supuso la creación de un gran repositorio, el partner central, que tiene hoy alrededor de 10 millones de, de documentos y que esto fue replicándose, fue, bueno, ustedes conocen lo que se hace en, en Argentina, en algunos otros países de la región, la Unión Europea ha tenido una iniciativa muy importante con OpenAire, Simplemente señalo que esta ha sido una vía muy importante. La otra, una segunda vía, también de fines de la década del, del 2000 y que toma, eh, se acelera en los primeros años de, de, de la década del 2010, es la expansión de las redes sociales académicas. En particular, de sociales eh, que son el principal canal de difusión en acceso de las publicaciones científicas en acceso abierto en el mundo. Voy a mostrar un dato británico, pero creo que la expansión de, de redes creo que conocen porque que junta al mismo tiempo eh, una lógica de la comunidad académica con la lógica de, de redes sociales, de Facebook, de los, de los, de los académicos, ha sido muy impactante. Y después el contrabando o la piratería, también a partir de 2011, con la aparición de SciHub para revistas y de Lirgen para libros. Eh, SciHub es un, una iniciativa de un estudiante de doctorado kazaja en, en Moscú que creó un, una extraordinaria, un extraordinario sitio pirata con más de 60 millones de el artículo es muy fácil de, de, de consultar. Eh, cuando digo, bueno, acá hay, este, yo voy a dejar esto, pero esto es el cambio de modelo de, de publicación. Hay simplemente, lo que se observa en los últimos años, es un crecimiento de las publicaciones Digo, el, la, el marrón de más oscuro es, son, es el porcentaje de revistas que son solamente de suscripción el porcentaje el, es el, el más claro el marrón más claro es el, el híbrido y el verde más oscuro es el dólar. hubo sobre todo crecimiento del híbrido Señalo algunos de los temas para abrir un debate posterior. ¿Cuáles son los signos de tensión en este, en este, en este sistema? Y que por lo menos ponen en, en, en agenda una transición más acelerada al acceso primero, una reacción de las bibliotecas. En general, en los Europa y en los Estados Unidos, en Japón también, y en China también, y los que suscriben revistas son las bibliotecas. Entonces los que reciben la presión del crecimiento de costos son las bibliotecas. Entonces hay un movimiento liderado por las bibliotecas, la más, los más llamativos han sido las bibliotecas de las instituciones de educación alemanas y de las bibliotecas. De la, del conjunto de universidades de California, hartas de la presión de las, de las editoriales sobre los presupuestos de las bibliotecas y de sus estrategias comerciales, sobre todo, tiene focalizado en el villano perfecto que es el CDR. Eh, también una reacción de las agencias de financiamiento, las agencias de financiamiento hasta la segunda mitad de los 2000 prácticamente no entraron. Cuando empezó a generalizarse o ampliarse el acceso dorado y los pagos por procesamiento de artículos y sobre todo el acceso híbrido, las agencias de financiamiento empezaron a decir, bueno, estamos pagando varias veces por lo mismo, estamos pagándole a los investigadores, estamos financiando los proyectos, estamos pagándoles... Los costos ocultos de la, de la edición de la revista, básicamente los costos de, de arbitraje de, la, de, la, de las revistas. Y estamos pagando la publicación de los, de los artículos y estamos además admitiendo el embargo por un tiempo determinado, de lo que ya pagamos, y aparece ahí un tema bien importante. de la bibliometría, hay un cuestionamiento creciente de los índices de impacto por revista en general de los, del uso de la bibliometría. Hay movimientos de descontento de los investigadores con este sistema, limitado, limitado, pero creciente, hay algunos signos eh, crecientes, hay un cuestionamiento a las ganancias de los grandes conglomerados eh, editoriales y hay, como les decía, un avance muy significativo del acceso abierto a través de los repositorios pero también de canales no previstos que erosionan la posición de las editoriales. Voy a mostrar ahí, simplemente, esto es un estudio hecho sobre Gran Bretaña pero que creo que refleja bastante bien qué es lo que está pasando. Estas son la proporción de artículos publicados bajo modelo de suscripción, puestos en línea por versión de documento y ubicación. Es decir, estos son artículos que originalmente estuvieron en, en revistas de suscripción y que después aparecen en línea en acceso libre. ¿Cuál es el canal principal? Es el azul de abajo, es Reserva. El 55% de los artículos originalmente publicados en, eh, bajo su función están en reservados. Entonces, esto explica las acciones judiciales de varias editoriales contra Reserva. Y explica que tal vez algunos de ustedes hayan recibido una nota del diciendo diciéndole ojo no pueden postear la versión publicada <risa> del artículo en ResearchGate. Pero lo que quiero decir es que por esta vía, repositorios más ResearchGate, más contrabando, se van haciendo más accesibles y de algún modo se va debilitando la posición de las editoriales frente a los compradores, digamos, que son las bibliotecas y las agencias de financiamiento. ¿Qué es lo que pasó en el, último, en el último año? Bueno, lo que pasó en el último año es que aparecieron algunas iniciativas que están llevando a una renegociación de los contratos en sentido amplio, metafórico si se quiere, en sentido restringido, muy, con, muy concreto, entre las instituciones académicas y las editoriales. Y ahí hay tres líneas de renegociación de los contratos. Uno es el Plan S, ahí algún otro va a hacer algún comentario del Plan S. El Plan S es una iniciativa de, las agencias, de agencias de financiamiento europeas más la Fundación más el Welcome Trust, que es otra en la fundación de financia investigación, más algunas otras. Digamos una veintena de instituciones que deben estar arriba de los mil millones de dólares al año en subsidios de, de, de financiamiento. No es poco poder de fuego. Que, eh, que plantean un modelo de, de, de negociación en el cual dicen dos o tres cosas importantes, que después podemos ver en más detalles, pero procuran una transición rápida y progresiva al acceso abierto por la vía de decirle a los investigadores que tienen que conservar el copyright de sus, de sus artículos y que solamente podrán publicarlos en revistas que tengan acceso abierto con ciertas características Segunda línea de negociación son los acuerdos de publicación y lectura Ahí hay un caso importante, exitoso y un caso importante, fracasado pero <coughs> indicativo. ¿En qué consisten estos acuerdos de publicación y lectura? El comprador en este caso, el consorcio no ya la, la biblioteca individual, sino un consorcio de bibliotecas, los dos casos son el consorcio de todas las bibliotecas de instituciones de investigación alemanas liderada por Max Planck, y el otro caso son las bibliotecas de la Universidad de California, le dice a la editorial con la que quiere suscribir, dice muy bien, nosotros vamos a seguir suscribiendo eh, un paquete X de acceso a publicaciones pero la contraparte es que todos los artículos de los investigadores de las instituciones que suscriben este acuerdo van a estar en acceso abierto en las revistas de la editorial con la que suscribimos entonces por eso se llama de publicación y lectura pago al mismo tiempo con la suscripción y por la publicación en acceso abierto. Las editoriales alemanas cerraron un acuerdo de publicación y lectura importante con Wiley. Las eh, eh, bibliotecas de California rompieron el acuerdo con el CEPIER que no aceptó este. este tipo de acuerdo, este tipo de contrato, y eh, rompieron el contrato con el CERIER. El CERI no proporciona más accesos a las bibliotecas de la Universidad de California, no proporciona más acceso a las publicaciones del CERIER. Los investigadores lo acceden de otra forma. La tercera negociación de contratos menos formalizada pero importante es la negociación de precios y cantidades a la baja. Quiero decir, muchas instituciones, incluso consorcios de instituciones tal vez con menor capacidad de negociación, pero que miran este escenario donde hay un debilitamiento relativo del poder de negociación de las editoriales los que están diciendo en este contexto queremos mejores condiciones de acceso y precios a la baja de los abonos de los, de los paquetes o renegociación del contenido de los, de los paquetes bueno, creo que hay unas cuantas cosas más para comentar pero me parece importante incluso para discutirla propia situación regional y nacional tener un panorama de conjunto de qué es lo que está pasando en la economía política del sistema de, de revistas científicas. Gracias. ¿Qué es, lo que, qué es lo, que estamos, lo que estamos haciendo? La situación argentina es más o menos la siguiente. La, eh, la Argentina suscribe revistas pagas sobre todo ...por la biblioteca electrónica y paga muy poco por APC. ¿Sí? El grueso del, del, del presupuesto destinado a, a publicaciones científicas... ...se dirige a la biblioteca electrónica y lo que nosotros tenemos registrado... ...de lo que se paga por APC en los subsidios es poquito... Hay investigadores que tienen algún financiamiento adicional y me consta que usan parte de ese financiamiento adicional para publicar, para pagar total o parcialmente eh, cargo de procesamiento por artículo. Me parece que hay un, un tema sin duda el que considerarán, mirándolo desde el lado de las demandas legítimas de los investigadores que están empezando a decir, mire. Si el sistema está transitando, al menos parcialmente, de la suscripción al pago de procesar de, de APC, nuestro problema va a ser no ya tanto el acceso a la revista, sino cómo financiar lo que vemos. Entonces creo que ese es un dilema importante que tenemos que abordar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, por una parte sí tener tratar de seguir el, el escenario global porque eso nos condiciona nos facilita en esta coyuntura la negociación con las, con las editoriales lo que hicimos en principio fue negociar una brusca reducción del, del, del pago a de las editoriales esto obedeció a dos factores uno voluntario y otro involuntario el factor voluntario fue que en 2017 dijimos, bueno, no podemos seguir pagando lo que estamos pagando. ¿no? Le estamos pagando 22 millones de dólares. En 2004, cuando fue la primera edición de la biblioteca electrónica, pagábamos un millón de dólares. En 2009, 9 millones de dólares. Todo esto en un contexto en el que de 2013 en adelante, la cantidad de descargas se mantuvo plano. ¿Qué quiero decir? Estábamos pagando el doble por descarga. Entonces dijimos, no, tenemos que bajar esto. Nos sentamos a principios de 2018, sobre todo con el principal proveedor, que es el SEVIER, dos terceras partes de, del contrato, y empezamos a negociar. En el medio nos agarró de devaluación. Con lo cual ahí la negociación que venía siendo complicada, se volvió más complicada y más sencilla. Fue decir, nosotros les pagamos esto, toma no deja. Entonces, conseguimos una reducción del 50% del contrato. O sea que hoy el monto del, del, que destina el Estado argentino a esto, que prácticamente es el único comprador, creo que la Universidad de Buenos Aires es la otra que, que destina... Fue, orden de medio millón de dólares, un poquito más, pero mucho en bases más bibliotecológicas que de, de acceso a publicación. No sé si hay otra, algo, alguna universidad privada, Córdoba, creo que no. Pero bueno, entonces, este es un orden de magnitud razonable. Quiero decir, ¿cuál es el orden de magnitud razonable para un país como la Argentina? Yo que es el orden de magnitud, 12, 15 millones de dólares, teniendo en claro que, que en, en el mundo el costo de cuánto representan las, la, la suscripción, más APC, más lo que sea, de revistas científicas sobre el gasto mundial en ciencia y técnica, si se puede calcular, es del orden del 1%. De eso estamos hablando, 12, 15 mil millones de dólares en, en total. ¿Qué estamos haciendo? Primero, promoviendo una estrategia regional, digamos, viendo si... Tenemos ahora en agosto una reunión regional para discutir a ver si tenemos una estrategia mínimamente concertada con Brasil, México, Chile, Colombia, sobre todo que son los compradores importantes en, en la región. Eh, negociar todo lo que podamos a la baja, los contratos, con tiempos de... Eh, de contratos cortos. En general, lo que tratan de hacer las editoriales es contratos plurianuales. Entonces, te dice el contrato plurianual, en lugar de ajustártelo al tanto por ciento, te lo ajusto menos. Entonces, en este contexto, no queremos que nos ajusten menos nuestras previsiones, que no están en posición negociadora. Eh, va a ser mejor dentro de un año que hoy, entonces, negociamos por un año y con precios a la vamos a ensayar sobre todo algún acuerdo de publicación y lectura esto es el modelo alemán hablar con un editorial con algún editorial importante elegiremos Wiley porque ya se sabe que son los que una, lo una ¿eh? y le vamos a decir miren, ustedes representan <coughs> Wiley representa el 7% de los artículos de los investigadores argentinos para poner un un orden de mandamiento nosotros queremos que para esos investigadores más lo que pueda crecer no haya pago de APC para publicación en acceso abierto y queremos todas las soluciones de guardia nos puede salir o nos puede, no puede no salir pero esa es, te diría, la línea principal con el CBI no nos va, no nos va a salir y probablemente tengamos una ruptura no sé ni es mi, mi hipótesis eh, el plan S nosotros vamos a nos parece una iniciativa sumamente importante, no necesariamente aplicable hoy en, en, en la Argentina, pero de, lo que nos interesa sobre todo del plan S es que desencadena una dinámica de fortalecimiento del sector comprador frente al monopolio vendedor en el que nos, nos interesa que crezca eso. Después veremos si es un modelo que resulta exitoso, si nos conviene, pero en principio todo lo que vaya en dirección a favorecer el poder de negociación del comprador en una negociación bilateral es lo que vamos a, a, a apoyar. Y después veremos si podemos trabajar en la promoción de revistas nacionales o regionales que creo que es algo pendiente que requiere algún, algún trabajo más, pero por ahí estamos ya. Mirá, eh, ahí yo creo que voy a ser franco. Yo hace 10 años estaba en un, en un centro de investigación, de, el mismo planteo que me hiciste, se lo hice al secretario de, de entonces de, de, de Articulación Científica y Tecnológica, me dijo que no era política del ministerio apoyar la, la revista, siguiendo una, una idea discutible pero no, no desdeñable de que lo que es importante es que los investigadores argentinos publiquen en, en, en revistas internacionales. Si uno toma el, la, la institución más importante, individualmente considerada dentro del sistema científico y tecnológico argentino, que es la Facultad de Ciencias Exactas de, de la UBA, no tiene una sola revista. ¿Sí? Digo, entonces, ahí hay una parte de la comunidad científica que ha tomado eh, esa, esa opción. Yo no comparto esa visión, creo que hay que desarrollar alguna política, pero esto tiene sus dificultades, que es tener algún criterio y algún instrumento para definir cuáles y para qué, Digo, cuáles son las revistas que... Eh, necesitan de algún apoyo específico y para qué. O sea, estamos pensando en desarrollar una, una política, pero hay que pensar bien cuáles son los criterios para decidir qué y cómo se, se apoya. En Argentina hay un número indeterminado, difícil de determinar, de revistas del orden de 700 más o menos 100, pongamos, pero de esas, de todas, de todas esas, esas revistas, cuáles serían los criterios para decidir, porque nuevamente, eh, otros países de la región tomaron esa decisión. ¿bien? Entonces decidieron apoyar estas revistas para que estuvieran en bases eh, internacionales eh, indexados. Esa fue la opción de Brasil, Colombia, Chile México un poquito menos nosotros, nosotros no. Yo estoy ¿sí? de acuerdo con que hay que promover revistas nacionales de base nacional y de, y de alcance internacional. No tengo muy claro, y es algo que estamos discutiendo cuáles serían los criterios para definir el universo al cual se dirige la política. ¿Sí? Es algo para, para seguir conversando. A ver, cuando yo estoy pensando, estoy diciendo una, una estrategia regional, no estoy pensando en cosas que, que existen, que se apoyan, básicamente todo lo, lo, lo que tenga que ver con, con repositorios institucionales, sino ponernos de acuerdo entre los organismos que ponen la plata para suscribir la revista. Es decir, el, el, el, el objetivo de la regional, es decir, bueno, todo lo que estamos pagando, calculando a ojo de buen cubero, entre 150 y 180 millones de dólares de la región para suscribir a publicaciones internacionales, cómo nos ponemos de acuerdo en algunos criterios que van desde el precio, las características de los contratos ¿Qué hacemos con los, eh, la negociación del backup de la, los artículos que suscribimos y otros aspectos técnicos para tener un mínimo de eh, coordinación cuando nos sentamos a negociar con los vendedores? Y me estoy refiriendo a eso, más allá de todo el resto del trabajo que sí tiene ya una, una, un desarrollo regional importante en materia de, de, de, de repositorio, pero donde no hay coordinación es entre los organismos que, que compran. Y ese creo que a eso me estoy refiriendo. Bueno, buenos días. Quiero agradecer el esfuerzo de las instituciones que han decidido eh, empujar el ciclo de charlas y talleres, especialmente a Gilda Colo, de que son las mentoras de esta organización. Nosotros apoyamos, pero no tanto. Este, bueno, yo me voy a referir a, a la experiencia que tenemos en la UNC, y he denominado, ayer se me ocurrió pensar, 11 años transitando las vías, las, las rutas doradas y verdes por parte de la UNC. Voy a tratar de ser breve con esto, hay gente que ya conoce bastante de esto y hay gente que no, pero de alguna forma eh, nosotros iniciamos este camino en la UNC en el año 2008, por eso los 11 años, con dos proyectos que compartimos con la Universidad Complutense de Madrid, financiados por la ESID. Eh, en el año 2011 inauguramos el Repositorio Digital Universitario y el Portal de Revistas, que se editan en la ONC, en acceso abierto, sin tarifa de pago. En septiembre de 2014 se creó la Oficina de Conocimiento Abierto. Obviamente la promulgación de la Ley 26.899 fue fundamental, crucial. Este, ...para la creación de la oficina. Y voy a leer una partecita de la misión. Eh, colabore y asesora a las Secretarías de Ciencia y Tecnología... ...y de Asuntos Académicos del Rectorado... ...y a todas las unidades académicas... ...respecto de la implementación de la Ley 26.899... ...creación de repositorios digitales. En el 2007 fue un año muy particular... Hemos trabajado mucho con Carla, con todos los secretarios de Ciencia y Técnica de Centros Académicos, con la Escuela de Bibliotecología, con, los con los, todas las bibliotecas de la ONC. Y finalmente, en noviembre de 2017, a tres días del plazo de adecuación, se aprobaron en el Consejo Superior las políticas de acceso abierto para publicaciones de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, yo siempre hago referencia a... Lo hicimos con el, los integrantes de la Oficina de Conocimiento Abierto el documento base, pero la presencia y el activismo de la Secretaria de Ciencia y Técnica, Carla Giacomelli, fue, y firme, fue este, de fundamental importancia para alcanzar el objetivo. En junio del 2018, se hizo, ustedes, muchos lo deben saber, el, la CRES, el Congreso Regional, Congreso, ¿no? Conferencia Regional de Educación Superior acá en Córdoba y juntamente con Claxo participamos de una mesa de debate acceso abierto y democratización del conocimiento y estuvimos ahí compartiendo la mesa con rectores eh, de San Luis, por ejemplo, lo que recuerdo, y algunos rectores de América Latina y Claxo y unas UNC recomendaron algunas cuestiones. Voy a, me voy a permitir leerlo, el CRES 2018 recomienda a los gobiernos, a las universidades, otras instituciones de investigación y a la comunidad académica y científica de los países de la región. Establecer políticas nacionales e institucionales donde se contemple asignación de recursos destinados al acceso abierto. Esto un poco contesta el requerimiento del no sé cuál es el nombre, del editor de la revista de arqueología. Sí. Eh, ¿O paleontología, ¿O bueno, mucho gusto eh, de, de, de, destinados al acceso abierto de los conocimientos científicos y académicos y otros contenidos necesarios para la educación, la investigación el trabajo y la participación ciudadana otra de las recomendaciones fue actualizar los sistemas de evaluación de la investigación y capacitar a evaluadores según las recomendaciones de DORA que también fue mencionado por Lucas Luchino, que es la Declaración sobre Evaluación de la Investigación, la en la Comisión Europea y de diversas organizaciones especialistas de la región que recomiendan complementar los indicadores internacionales tradicionales de evaluación científica con nuevos indicadores que valoren los conocimientos publicados en abierto dentro de la región y valoren la transferencia y vinculación de conocimientos orientados al desarrollo socioeconómico. Y una tercera recomendación es establecer un espacio de reflexión y debate en América Latina y el Caribe para analizar el alcance de la producción científica generada por las comunidades académicas y su impacto en la sociedad. Esto es muy interesante, todavía ninguna de las organizaciones que yo conozco eh, ha instalado el tema de eh, cuál es el impacto que producen los, los, los trabajos, los papers en, en la sociedad. Por ejemplo, nosotros tenemos un. Eh, que me voy del tema de publicaciones, pero tenemos un, un ejemplo emblemático en el repositorio que trata. que es el, el eh, paper más consultado y es de la doctora Foresi, una egresada de la Facultad de Ciencias Médicas, relativo a eh, estudios de bajo costo para. Eh, Emilio, ¿me ayudaste así? La detección de cáncer, Emilio es el de una importante de revista, la detección de, detección de cáncer precoz. Y ese, ese, ese paper es, ha sido muy consultado por países de América Latina. Tiene más de miles de, de, de, de consultas y de bajadas, serían otros de los parámetros a tener en cuenta, otros indicadores a tener en cuenta respecto al uso. También buscamos quiénes, en qué hospitales, y ahí logramos encontrar algunos hospitales, digamos, algunos médicos de hospitales o médicas este, que utilizaban esta, esta eh, tecnología de bajo costo para tratar este tipo de cáncer o la detección del cáncer precoz eh, del cuello de uterino y ahí nos dimos cuenta que impactaba sobre 600 pacientes, sobre 1.000 pacientes, bueno... Este es un tema realmente muy interesante que, con, de alguna forma, eh, con la ayuda de bibliotecólogos que están buscar este tipo de información, deberíamos instalar. Bueno. Contestándole también al compañero... ¿Me decís tu nombre? Sí, Diego. Eh, el, año, el año pasado trajimos al doctor Gustavo Liberatore. E hicimos un taller destinado a nuestros 60, 70 editores de la UNC. Son muchos, tenemos 76 revistas, ahora lo voy a mostrar. Todas en acceso abierto. E hicimos un curso sobre visibilidad e impacto de las revistas científicas nacionales en Argentina, circuitos de circulación, medidas y estrategias editoriales. Lo hicimos en el marco de la Semana Internacional de Acceso Abierto. Este es el portal de revistas, hoy por hoy tiene 76 revistas, eh, todas las facultades de la UNC están representadas y varias áreas dependientes del rectorado también. Hay varios, ¿tienes editores? Ahí Andrés y Z, ¿qué más está de editores? <risa> Hola, ¿cómo le va? Ah, ya está este, el total de artículos del portal de revistas son de 10.400 y que han sido indizados por Google Scholar. En la posición del portal de la ONC en el mundo es 76, hemos bajado un poco, este, pero bueno, ahí el coordinador del portal este, está digamos, mejorando los metadatos para elevar este, la posición. El portal de revistas de la ONC es el portal universitario de revistas con más documentos listados por Google Académico de Argentina. Tiene, desde el 2015 al 2019, que son las estadísticas que disponemos, casi 2 millones de visitas. Y en el 2018 fueron de 400.000 visitas. Bien, acá hay un punto a tratar. De las 76 revistas, solo 14 ¿sí? tienen DOI. Eso fue una decisión conjunta con la CECIT, ¿Sí? Y si le ha citado DOI, aquellas que están en el núcleo básico del CONICET. Puede ser cuestionado esto. Algunas revistas eh, no están en el, en el núcleo básico del CONICET, no por falta de calidad académica, sino porque de pronto este, vienen algo que mencionó el compañero. Eh, hay que ver, hay que pensar y repensar cómo, este, si el número de 76 es lo correcto, si de pronto un profesor investigador de la Universidad de la Ciudad de Córdoba, de la facultad de Fama, vamos a ponerle, ¿sí? no sé por qué dije FAMAN, sí. eh, además de investigar, dar clases, formar parte de grupos de investigación, además de todo eso, es editor, el jefe de una revista, sabe editar una revista, ha hecho cursos, porque esto, ser un editor científico no es sentarse y juntar los papers. ¿Sabe cómo se maneja el mundo editorial? ¿Sabe lo que es el acceso abierto? ¿Sabe del, digamos, del de, de conflicto de copyright y copyleft? Hay muchas cosas por hacer respecto de esto. Yo creo que hay que ir preparando una generación de editores y equipos editoriales dentro, esa es una posición personal nunca con Carla pero hay que preparar cuerpos editoriales si queremos tener buenas revistas y subir ese número 14 yo pongo acá pero yo no a... si queremos subir ese número 14 hay que preparar cuerpos editoriales una revista no voy a... Voy, a reservar... voy a reservar el nombre pero una de las mejores revistas que tiene la universidad ¿sí? que es una revista médica este me llama por teléfono su editora. Sí, no, no lo voy a decir. Me llama por teléfono su editora, lo puedo decir porque es la revista de anatomía clínica. Claro, sí. Me llama y me pone un mail y me dice: ¿Pero cómo? Me pasé por evaluación académica y no me no me evaluaron por ser la editora de esta revista que tiene un, un impacto importante. Eso también este, socava a los editores, la falta de reconocimiento, la falta de evaluación para ello. Es una posición personal, tal vez, ¿no? eh, Bueno, el portal ha tenido desde el 2011, que fue cuando se inauguró, un crecimiento del 1000%, como ustedes pueden ver. Obviamente, el uso de un software libre con Open Journal System favorece muchísimo digamos, la gestión editorial y los costos bajan. ¿Qué vamos a hacer de acá en el futuro? Creación de un consejo asesor para definir aspectos técnicos, académicos y ajustar las políticas destinadas a un repositorio de datos primarios de investigación. Participación en proyectos internacionales relativos a estrategias para hacer posible la ciencia abierta en América Latina. Así nos sale el proyecto. Acá viene el tema de las revistas. Redacción de políticas, destinadas al, de políticas destinadas a las revistas. Las, las políticas que tenemos en estos momentos están relacionadas con el repositorio, pero las, no tenemos políticas destinadas a revistas en abierto de la UNC. Y esta es la idea que tenemos, es hacerlo en colaboración con la Universidad Nacional de Mar del Plata, con el doctor liberatore y los editores de la UNC. Otro tema importante son los datos sensibles. Es un tema bastante delicado, creo que la CECIT está trabajando en algunos temas sobre ciencias sociales y humanas, también hay que trabajar en las ciencias naturales básicas y aplicadas. Un tema que se nos olvida muchas veces es la accesibilidad académica, hay que adecuar los documentos del portal y del repositorio para digamos que sean accesibles para personas con discapacidad visual. Eh, también nos proponemos hacer un estudio del impacto de los documentos del repositorio y del portal de revistas en la comunidad científica y en la sociedad eh, las consultas tanto en el repositorio como en el portal de revistas muestran una curva ascendente de crecimiento desde que los trabajos fueron visibilizados desde el año 2012 es decir que no responden al patrón de obsolescencia de la literatura tanto de uso como de cita esto cambia un poco eh, la manera en que se veía antes la, digamos, este, este tema. Variables a estudiar es internet, acceso abierto al conocimiento, investigadoras, investigadores con habilidades para localizar y recuperar información en la red. Mayor uso de la literatura en abierto, repositorios institucionales, redes que recolectan literatura y la visibilizan a nivel nacional mucho más. Bueno. Cinco minutos, entonces me voy a ir a esto. ¿Qué está ocurriendo ahora? Yo tengo algunos 11 años hablando de este tema. y Antes escuchaba a los más expertos, yo no soy experta, pero bueno, intento estudiar bastante. Y se hablaba muy tímidamente, no, no, porque el acceso abierto va a convivir con la revista del circuito comercial. Ahora la tensión se encuentra instalada entre activistas del acceso abierto que apuestan por repositorios y revistas en acceso abierto, sin tarifas de pago, entre editoriales comerciales que pugnan por implementar nuevos negocios editoriales, ya que se encuentran presionados por universidades científicos y bibliotecarias y bibliotecarios, y ahora una nueva situación que enfrenta a algunos países de Europa versus América, tanto del norte como del sur. Y el caso emblemático, que lo mencionó este, Lucas Luchilo, es el de la Universidad de Berkeley, entre otros muchos, porque hay también en Europa. Todo lo que ustedes ven, todo son lo quieren la organización, todo está, todo está citado y todo, todo está referenciado. A ver, Universidad de California, 27.500 científicos que trabajan para la Universidad de California generan el 10% de todos los trabajos de investigación académicos publicados en los Estados Unidos. En febrero de 2019 el sistema de la Universidad de California, una bueno, más grande del país que abarca Berkeley, Los Ángeles, Davis y varios otros campus, no renovó la asignación anual de casi 11 millones a ese día. ¿Pero por qué? Y acá mmm, tomé algunas ideas. La Universidad de California decidió que no quiere que el conocimiento científico quede bloqueado detrás del paywalls, muro de pagos, y cree que el costo de la publicación académica se ha salido de control. Y sus máximas autoridades expresan, el conocimiento no debe ser accesible solo para aquellos que puedan pagar. La búsqueda del pleno acceso abierto es esencial si queremos mantener la misión de esta universidad. Acá tomé algo que Dominique Salvini lo trajo en el momento que se inauguró la Oficina de Conocimiento Abierto. Ustedes ven en ese cuadrito que el Springer, el Sevier y Wiley tienen un porcentaje mayor de ganancias que el Coca-Cola. Dobla hoy, lo leí ayer, porque esto aparte inunda, yo estuve en varias redes, inunda. Dobla Netflix hoy. Bien. Estoy muy enojada. RELX. RELX es la compañía que anteriormente se conocía como Red El Sevier. Nació en 1992 como resultado de la fusión de Red International, una editorial británica de libros y revistas comerciales, y El Sevier, una editorial científica con sede en Países Bajos. La compañía cotiza en bolsa, con acciones negociadas en la bolsa de Londres, Amsterdam y la bolsa de Nueva York. Cuenta con 30.000 empleados. Ahí tenés la respuesta, porque no... Ahí está la respuesta de lo que nosotros nos preguntamos, ¿sí? Todos los investigadores, los biotecólogos, cuenta con 30.000 empleados, opera en 40 países y atiende a clientes en más de 180 países. California le dijo que no, pero muchos otros países le han dicho que no. Y si, si empieza a decir que sí a California lo que sucede es que se van a quedar sin vender publicaciones porque si liberan eh, lo que lo que Berkeley, este, California le pidió a el Sevier es que le libere sus propios papers al mundo se imagina que le dicen que sea uno entonces se libera todo <ríe> bueno